Entre todos los nombres que pude escoger para desarrollar este curso en línea, me he quedado con este nombre de Gladys en homenaje a mi hermana. Esto va por ti. Seleccionamos el texto y veo que en el panel de carácter, este tipo de se llama Margaritas a unos 202 puntos. En este momento me voy a valer del panel de la apariencia y voy a crear un relleno con el degradé tradicional que viene dentro de ilustrador pero con la dirección a menos 90 que ya es costumbre en nuestros ejercicios. Voy a reemplazar los colores simplemente arrastrando el cian por el blanco que está aquí y el azul marino, el azul más fuerte por el que está acá. Ahora voy a duplicar este degradado simplemente con un clic. Y aquí es donde vamos a trabajar algunos efectos y empezaremos por el primero. Efecto... Eh, Pixelar semitono de color. Los valores que vamos a, a colocar van a ser lo siguiente: ¿no? en el radio vamos a colocar 20, en el canal 1 va a ser 0, en el canal 2 va a ser 45, en el canal 3, 90 y en el canal 4, 35. Cuando demos clic en OK, quiero que me salga este tipo de efectos. Ok. Pero aquí voy a hacer una pequeña variación con el degradado. Voy a colocar desde amarillo para reemplazar por el azul, y rojo, para que se pueda apreciar de una mejor manera. Ahora, trabajaremos sobre este mismo relleno, con esta apariencia, con efectos, trazos de pincel, y la opción que dice Angle Strokes, que sería como trazos inclinados o algo así. Los valores con los que vamos a trabajar son 90, 31 y 8. Para que nos dé este tipo de trazo, clic en OK y debemos esperar que se cargue este efecto. Una vez que se ha cargado, vamos de nuevo a Efectos, Sketch o Bosquejar, Bajo Relieve. Los valores con los que vamos a trabajar aquí son los siguientes: 13 y en suavizado 3. Simplemente clic en OK. Si nos damos cuenta, el relleno que esté en la parte superior, ¿sí? el relleno que esté en la parte superior debe tener estas dos opciones. Sin embargo, aquí he cometido un error entre comillas porque el bajo relieve sin querer se ha puesto en eh, el, el primer, la primera apariencia. ¿Qué voy a hacer? Simplemente clic y arrastro y lo voy a poner por debajo. Igual esperamos que se termine de interpretar todos los resultados. Bueno, y ahí ya lo tenemos. Una vez. Con nuestro trabajo ya casi listo, me voy aquí a transparencia y en modo de fusión trabajaremos con un overlay, con un sobre exponer al 100% de opacidad para tener este tipo de efectos. Como viste, nos toca investigar bastante, pero los resultados son impresionantes.